Cuando uno va a seleccionar una herramienta, le sale el nombre de la herramienta y ese tajo de teclado Para agrandar ese mensaje que sale ahí, por ejemplo el marco rectangular Me voy aquí a Photoshop, Preferencias, Interfase. Si están en una PC, se van a Edición, Preferencias, Interfase. En la parte que dice Texto, donde dice UI Font Size, voy a ponerle eh, el más grande Obviamente, cuando los cambios se van a efectuar cuando cerremos Photoshop y luego lo volvemos a abrir, así que vamos a dar clic en OK, lo vamos a cerrar. Una vez que hemos abierto Photoshop, ahora sí nos acercamos a cualquier herramienta y nos damos cuenta que ese marcador o ese letrero está grande.